Felicitamos a todas las parejas que cumplen el mandato de Dios. Porque que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Y el pastor representante de la Iglesia fraterna Cristiana de la Iglesia. a pastor que Iglesia a Output transcript: O que hay transmisión de Tesoro que yo caprimo, y tu que pueblo de Dios, Taitamito, por Santo Sotipes, saludapani, y, y buenos días, sí o que con el panicón. Este tu guachaca y hay tu gran cipane, que suma que venta de Ucanche, o novio y paninovia, y hay tu mamita representantes, tu que hay picapanche, y hay tu pomaqui, y el gran cipane que quicona, allí se música y tú qué, ¿por qué pasó alguna, tanto panico una, solista alguna, en una fiesta, en una iglesia, en el diferente, si tuviera con una manta, tal vez que pica panichi, un llumbamba, un wayang, no se más aparte, si manta, te he cambiado un poco sus canga, con una punza, tal evento te acompaña un poco, sabes escribir si nunca llevó Pedro, y Pedro no para, y suma, suma punza, pica esa manta, y para con para, suma He vuelto a picar su que el de hoy te pido su companta, que pa' se y con una punta tan dada pasaje pa' suma, suma que evento que el de hoy así te pague, que el día de hoy que de iglesia me y tapé. Panta les pica pero tú no dios no que programa necesitasina. Dios te Dios mío, Cristo. y guata por su quijala faltan 4 de 5 de enero de 2022 para llenar la cancona macerila canchi y qué bendición chaveshani oquito cajona y a dios bendiciado cancona por talento cancona por esfuerzo dios cancona bendiciado y chavasha nini dios lo pague yo que chicai transmisión tauraco juanqui con ay dios bendiciones yo creo que para familia yo creo que dios bendiciones para kasna atacashna y pueblo naciones caída rico espa ya rico pusquemanta dios por o a causa de la muerte. iglesia ofrendas la de que la muerte de corina No hay mana que persona que sepa que es una que sepa que es una persona que que para novia, pues ya está mensaje tan Así que, o Pedrito, ya hay mensaje que cuando yo estoy en la vida, canta cuando yo vida, que cuando yo la vida, sino Ricky alaja es guaremita dios que realmente Esa es eh, una bendición que cada que ha ya está valorado para usarle hay Iglesia Monte Sinaí, hay Grama Pamba han que Jesús está criními nís hay como sus mi ya Ari Mana me de que haya una ley que haya una ley que que una Dios kam mejor como apóstol Pedro sin acángi, yo acángi que papunza por acángi ayoko nala bendito Dios, ya te haré Dios tamanyas pa' yo kongorishka kamana gorisica camana y vano chig, de realmente Dios es muy duro, que ya pinté gramón y yo accedé. Ni nunca por el canto realmente no es fácil más o menos. A la altura de 7 metros, manta o más para mana. Vayamos a mi cae pisar a cone. Cambio un matrimonio de chico. Dios nunca tu manapasca aún más. Antes, yo no me voy a hacer nada para que simplemente caiga y todo, y que espada se haga. Si Dios me cuida, aún más mas hospital pechare en coma todavía se dijo en el carcane. O aún no es matar a los papeles, soy de rueda pechare en el carcane. Pero Dios me tuvo. El compasión con mi vida, con mi familia, con mi iglesia. Chayman también tiene un pedrito, el, el Petronita. Dios acá, compromiso estamos rangi, es que compromiso también, chari. Matrimonio y relación con Dios. Maichen kari nga chari, asin nga chari, pochan nga Chare, pero dega lo que diga, es familia Dios los pacientes de los dioses de los dioses de los dioses de de los dioses de los dioses de los dioses de los dioses de los dioses más suma, Cachachina, programa Toracuscamanta, Caypi, Ascaricona con Aoncajona, hasta un Garen Dios de Inicia Chunini, y Taitamito Pachimita Ricochon, Majenconacan ya Changichip de Memoria, ya Changichi, y Génesis dos veintidós, ya Changichi, seguro que ya, que niña, Majenconacan, o Mapicharichi, pero a veces pero más hay mala cosa está que continúan con garinche ya está en y hay que saltar y entonces está en el invitado y está en el tratamiento para Génesis right. 2 capítulo 22-23 y ahí está en el y allá está pues... en el corazón y allá pues el Espíritu para que se te casen nunca castellano sí me y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a un mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora huesos de mis de mes huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada y ella por mi carne y ella por mi si me saca camba justo llamanta Dios bendice a mi entonces Dios bendice a mi Wow, okay, director, wow, okay, okay. que orquestas, Dios es 28, un beso Y como acoherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, cuídala, protégela, guíala. Igual hay una palabra para las mujeres. Quiero leerla ya. Está en Efesios 5, 22 a 24, dice.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 Tú, Pedro, sujétate de Cristo, más, busca de Dios más. Como cabeza, tú tienes un gran, gran peso sobre él. Tú eres el proveedor, el que guía, el que Por eso en el Génesis te dice algo muy importante. Que ella es tu ayuda idónea, la persona creada para ti, para ayudarte en todo lo que eres. Pero también cuídala. ¿no? ¿Cómo cuidarías a tu madre, a tu hermana, a tu hija. Cuídale, respétala y ama. El día de hoy, vamos a hacer los votos. ¿Sí? Los votos. Les voy a hacer unas preguntas antes de entregar el anillo, antes de todo eso. Quiero hacerte una pregunta a ti. Paguay Pilamunga José Pedro, ¿promete usted.? Delante de Dios y de todos los testigos, así como lo prometió ante las autoridades civiles, tomar a Roldán Lema María Petrona por su legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Sí, lo prometo. Muy bien. Prometes amarla, honrarla, consolarla, protegerla en el tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerte fiel a ella mientras vivan los dos. ¿Sí lo, ¿Sí lo prometes? Muy bien, fuerte el aplauso. Quiero también estos votos. Este también va para usted María. Roldán de Ema, María Petrona ¿Promete usted delante de Dios y de los testigos aquí así como lo prometió ante autoridades civiles tomar a Paguay y Lamunda José Pedro por su legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Prometes? Sí, lo prometo Muy bien, te este es la Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, cuidarlo en el tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad, en adversidad y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos. Sí, lo prometo. Muy bien, se lo hace? Vamos a proceder a la entrega de los... Paguay, José, tú, que prende entregas eh, como muestra de este símbolo o de este compromiso? El anillo. Entregas el anillo, muy bien. Y tú, Roldán María, tú, ¿qué prendes entregas sí, sí, para abrirlas vas a este compromiso? ¿Vas a decirle nombre, por favor? Es yo. Yo, Paguay, Pilar, José Pena. Con este, anillo, Con este anillo, me caso contigo. Me caso contigo. Uniéndome. Uniéndome contigo. contigo mi corazón. Mi corazón. Y mi vida. Que, y te hago, hago partícipe. Partícipe. De todos. De todos. Mis bienes. Mis bienes. Fuerte bien. bien. bien. los aplausos. Que este anillo sea un símbolo eh, innegable de tu amor hacia María, ¿ya? Igual con María vamos a hacer. Eh, Vas a decir yo. Con yo. Yo, María Petrango. Con este anillo. Con este anillo. Me caso. contigo. Uniendo. Uniendo. Contigo. Contigo. Mi corazón. Mi corazón. Mi vida. ¿Y te, hago? ¿Y te hago? Partícipe. Partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. Que este anillo. Que este anillo. Sea el símbolo. Sea el símbolo. Puro. Puro. E inmutable. Inmutable. De su amor. Bueno, de su amor. ¿Ya? Que ese anillo igual sea un símbolo, por favor póngale. Que ese anillo sea un símbolo de amor innegable entre ustedes dos, ¿ya? Sí, ahora. los sí. aplausos. Para ellos, ¿no? Vamos a orar por ellos. Voy a bendecir yo su vida como ministro encargado. En este caso, como les decía, encomendado por el pastor Henry Ortega, pastor principal de la iglesia La Fraternidad, Fraternicasa, eh, que está ubicada en, en Quito, en la, en la ciudad de Quito, en la parroquia Chillo de Vamos a orar. Tómense de las manos, cierren sus ojos. Vamos a orar ciertos, ¿sí? ojitos por favor. Vamos a hacer la oración. Pon sus manos, Sin más arriba, ¿eh? Vamos a orar. Dios eterno, creador y consolador del del género humano, de toda la humanidad, dador de toda gracia espiritual, autor de la vida eterna. Bendice a este hombre y a esta mujer, a quienes bendecimos en tu nombre a fin de que vivan siempre en paz y en amor conforme a tus más santos mandamientos y, ordeno, y ordenando su hogar y su vida en armonía con su santa palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, oh Señor Dios Todopoderoso, que sea salvador y guía de sus almas inmortales, para que, para que mediante la redención de nuestro Señor, alcancen la gloria eterna Amén vamos a por cuanto Paguay Pilamunga, José Pedro y Roldán Lema María Petrona han consentido ingresar en el estado de matrimonio libre y voluntariamente y en efecto han celebrado el contrato matrimonial, primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de los testigos que cada uno de ustedes lo son, habiendo dado y empeñado su fe y sus palabras el uno al otro, lo cual ha manifestado con la unión de las manos, ahora, ahora, como ministro encargado, como les dije, de la Iglesia de Paternidad Cristiana, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. los (Aplausos) Lo que Dios unió en este caso, entre ustedes dos, que ningún hombre los pueda separar. ¿Sí? Así que si quiere besar a la, novia, a la novia, al novio, puede darle un beso. Y después vamos a dar la bendición pastoral, ¿ya? ¿Ves? Eso? Ah. Bueno, después se besan bien, ¿ya? Vamos, vamos a orar, ¿ya? La bendición pastoral, ¿qué dice? Que Dios el Padre, tómense de las manos, por favor. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los bendiga, los guarde, los guíe y los mantenga firmes que el Señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirlos a todos ustedes a ustedes dos en su nuevo hogar sí, y abundantemente y los colme de tal manera de su gracia y bendición espirituales en este mundo vivan en su santo temor teman a Dios nunca se separen de Dios y en el y en todo lo que tengan que vivir y todo lo que venga, también incluso para la eternidad, sean ustedes bendecidos. Y que toda esta relación y la unión entre ustedes dos perdure para siempre. Amén. Vamos a, Leales, a, e a los no, de la iglesia Prater de la iglesia Prater Micasa Monte Sinaí, ubicada en Granapamba, en la comunidad de Granapamba. Por autorización del pastor y reverendo Henry Ortega, pastor general de la iglesia Prater Micasa. Firma el pastor y después firmarán los esposos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Familia, mi, a La parte de miembro de Coro Moshi causa. Pedro, suma responsabilidad también para la Nacho. Nacho, Mai Mai Dios pa, nyam, pi, ka, es lo más hermoso. Pruebas, dificultades, siempre tianga mana todo hermoso, todo color de rosa. Pero a pesar de ello, yo como Dios pagó a Kushkima, tal como fuera, tamanía española, caticho. Y a Dios, está coste tísmo, leyticina, tuvo, no, no, no, no, no, y no, no, no, el camba cruzado, el camba cruz, el camba Dios está demaniando que nunca a la de de Dios debemos picar imán. mana, conga. Ya ¿Es cierto? más con promedios Dios. que y ahora está bien, igual. Y ahora está así que bonito, aquí está para esto, que hay a. hay a. hay cuidado, caimante, promedio 5 milimacos. alaja, alaja. ¿Cuál es el que Alá que no de se ¿Se Alá, cuando esto, chás, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos que la americana manta, si no hay nada que quiera pastores parte se Iglesia católica americana manta. Skype, 5 a 7. Tome libro, usted que vamos a Prima pero bendito sea Dios tu nombre, bendito los cielos, de los cielos que te bendiga a los cielos. Y a todos de tus criaturas, que todos los cielos para señores do no señor, Rey de rey, los Reyes. Una ah, bendita bueno. alabanza que dice. Suma guasita, Yaninchi Gachinico Yaktafi. Una alabanza que dice, dice, que dice. Confiesco, se han muerto, se ponen que hay puntos, pero la han muerto, se han muerto, se han muerto, se han muerto, se han muerto, se han muerto, I'm gonna y ya te busco a cantar, ¿sí? Buenas tardes. Y Dios de pague, Nishpa. Agradecido a todos hermanos, hermanas. Agradezco a todos los hermanos. a hermanos. y todos hermanos. Agradezco a todos compañero de A Dios de Padre, agradecido a Cadi, fuera de contenente con Tapes, rico con la Dios de Padre, canto en la voz. Saludos. San Pablo de Gramapamba, Manta. Y poquicos, panicos, en esta edición, invitamos a Cadi, ya te de de Oye hijo, no me hagas ni que se No que No que me que No Me sacan las de a ver, me da la casita, me da la casita, me da la casita, me da ya ¡Qué bonito! ¡Como tiempo en de... ¡Casi ahorita que está el ha se lo pague! ¡Dios se lo que te gustaría comercial! ¡En amigas! ¡En que te voy a comer! ¡Casi ahorita que te voy a comer! que se voy la que te se a comer! ¡Casi a comer! ¡Casi a comer! ¡Casi a a la a comer! ¡Casi Catrinza con ese chapo con ese chapo con ese chapo chapo con la triatula, ¿eh? Con la triatula, deja que me coge me tu me hay tu tu y tu de días rimangami, mangami, tío días rimangami mangami, tres días rimangami, café rimangami, mangami, sangue, de se mi lo vanno no, mi no. Quando mi casmo a te guardi, io ho quattro in tutti cani, quattro chi, te esto chupungue, chupungue, se nada chupungue yo soy padre. Yo soy padre. Yo soy padre. Yo soy que no me digas que no me ha dicho que no me ha dicho que no me ha dicho que no me ha dicho no me ha dicho que no me ha dicho que no me ha dicho que no me de dicho no me ha dicho no me ha dicho no no no Ay, yo tengo ¿sí, ¿Sí, ¿Sí, ¿Sí, de acción a ¿Sí, la marco que me tanta con ¡Cira, tocú! ¡Cira, tocú, tocú! ¡Cira, tocú, ¡Mira mi tocú, tocú! ¡Cira, Dios mío! ¡Cira, tocú! ¡Cira, tocú! ¡Cira, tocú! ¡Cira, tocú! ¡Cira, esto favor, más o menos, ¿qué pasa? <susurra> ¿Qué pasa? ¿Qué a no se me. Siempre Así si tú te atreves a comer si tú no no a no no era un espacio. Ya amo, mañana, debes cada cual, charente, y ayudaban a y En Rugas, Flamingas, Pasaquipán, y Caipi, y verdaderamente te amo y te cuando pueblo de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de de la pandas. de la Hermanos y hermanas, todos para buenas tardes. Yo soy que pagar nixpa, nixpa, agradecimi, que es granita, nixpa, nixpa, el pañilín hermano periodista y que redes sociales que se suma que se llama suma que que que suma que se suma que se llama que se que que se llama suma que se que se llama suma que que se Uh, 16 años, la madre me dice, ocho, Bueno, ya Dios me dice, ha maestro, siga adelante. Y Paginini, hermano, iglesia, acá hay okay, gramo para mamá, que es un equipo que es un atascado Paginini. hermanos, inspiración divina, como Nyoca, es que Grupo, porque esta alianza de Dios e inspiración divina. Para Nyoca, o inspiración, Pepe, e ¿no? familia con Antiglade. Yo te digo alianza de Dios orquestas yo que la familia poreca es grande te invito familia lema familia eh Giuldani estoy aquí que ya te conoz familia Parese eh tú que con el saludo para mi man nombre que ya chapalicho Dios solo pague y tú que cae pica, te anda, la compaña, cae horas camas, te la cae Dios solo pague y que quitó Dios te te yo solo pague siempre que causa camanta hermanos que solo paguen, chiquen, la voluntad, bueno, que país, yo solo pague chiqui con una voluntad Juan Ortiz hay pague ni después que chapito de compartir camanta y tuve una una encañada de sin en familia familias de doctorillas de pilati pague ni chiqui es su voluntad cariño en compañía de rescata para rescata como cuñado de Juan Ortiz Ay, bien, yo capé, ya es chimedito cuando me pase que la calzoma, la de la la Escuchar, medio a cospa topas pica, lexis paga ya ya pica, catering si y prima cuna se se yo lo pague mamá no, no, yo pague <laughs> <tose> voy ¡Vamos, a ¡Vamos, para que papi! ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos,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 y ahora ni chamos ni te hablas y ahora no y ya más bien tú sí y ahora te En de fiesta y te das